Vamos a cambiar de tema, perdón, quién te, gritó, ¿quién? ¿Cristalina Giorgieva? Desde ¿De Guasic. felicidad? Esperemos que no, sí. No, de felicidad tampoco para tanto, <risa> bueno, pero a sí le dijo... Bueno, alegría o un visto bueno, algo así. Ya si grita de felicidad Cristalina Giorgieva es un montón, pero dijo... <risa> 2023 te puedo cambiar las metas. ¿o es no? cierto. Hay un guiño, por lo menos, del Fondo Monetario. Pero también hablo de felicidad. ¿Ah, sí? Fíjense este tramo. de A la ver, descripción. por favor, Pablito. Eh, dice, en parte, de, vimos las fotos de Francisco Fernández, el bebito de, Aníbal uh -huh, Fernández, sí. de Alberto Fernández, sí. que le mostró es a Cristalina muy bonito, por cierto. Dice, <risa> queremos ver esa misma cara de felicidad en la cara de los argentinos del pueblo argentino. Dijo. Bueno. Eh, claro. Cristalina Georgieva en una conferencia posterior al encuentro con Alberto Fernández en el día de hoy. Bueno, sí. un paréntesis. No tal margen para hablar de un encuentro que fue satisfactorio, uh -huh. eh, al lado de otros que fueron más tensos, más difíciles, sobre eh, todo eh. la etapa en que se buscaba el acuerdo con el Fondo Monetario. Claro. igual como que también preparó el terreno para todo esto Sergio Massa en la visita anterior, claro, ¿no? digo sí. mucho dejó preparado sí. y ahí allá nadito, como también para para que se dieran estas relaciones, quizás en una en un plano diferente, totalmente con las llamadas de atención pertinentes, ¿no? Sí, sí, y de hecho esa parte fue la que le tocó al equipo técnico que sí. cerró el acuerdo. Y la noticia de hoy, de hecho, es que el Fondo Monetario, los equipos técnicos, aprobaron las metas, uh -huh. o sea, el alcance de los objetivos del segundo trimestre. Esa es la noticia más importante. Sí. esos objetivos que son, básicamente, déficit fiscal, no emitir tanto, todo eso tendría un límite, y hay uno que no cumplimos, que es de reservas. El de las reservas del Banco Central, sí. conocido es, nos agarró el invierno y hubo que pagar mucho en cuanto a la importación de energía. Esa sí. es la razón que es el gobierno y por supuesto hubo una gran salida de dólares en cuanto a pagar, de, de en cuanto a pagar importaciones uh -huh. en general. En, e, en el medio de ese cumplimiento o, o en realidad ese trimestre que se viene juzgando uh -huh. termina con la eyección uh -huh. de eh, Martín Guzmán del Ministerio de Economía de la Nación. O sea, todo el proceso de crisis económica último que vivimos todavía no aparece en los números de la Argentina frente al Fondo Monetario... Eso corresponde al otro trimestre que es el que se, está, se estará evaluando a partir de ahora. Uh -huh. Pero bueno, trimestre aprobado por los técnicos. Falta que el 7 de octubre próximo lo apruebe el directorio del Fondo Monetario Internacional. Ah, son varias instancias porque sí. la semana pasada dijeron ya está casi aprobado, está casi. tiene que pasar al board y ahí ya cuando se reúna esa, esa parte técnica es el sí definitivo. Claro. No es todavía el sí no definitivo. No todavía. Falta el equipo. Es que imagínate, que los, los estamos hablando de miles sí. De millones de dólares, ¿no? No, Exacto. y que te los debe tu deudor histórico. Exactamente, y que es justamente para seguir endeudándose. Claro. ¿No? O sea, no, no debe ser como nada como así, y que te doy y chau. Ya está. Y yo estoy pensando en esa mesa de directorio. Están, ponen en la mesa, caso argentino. Claro. ¿no? Deudor crónico. Y aparte con muchos eso, problemas. poneme los puntos a favor de Argentina, le dice claro. alguien. Bueno, bueno, no, los puntos es que hay, hay intención, no sé, digo, no es fácil no también es fácil, no dar no, un no no visto fácil. bueno. Tiene mucho. la mayor deuda que haya entregado, la, el mayor financiamiento que, entre, que haya entregado el Fondo Monetario. Claro. Claro. Lo entregó presuntamente porque iba por el buen camino y en el medio de hubo elecciones cambió de gobierno. Bueno, una serie de cosas que ya Conocemos. Pasaron en nada de un exacto, mes, ¿no? exacto. en un mes tres ministros. Tres ministros. Bueno, pero en parte es lo que le han reconocido. La seriedad ¿Sí? del de, eh, equipo de Sergio Massa, se ha reconocido explícitamente, ¿Sí? lo dijo Cristalina Georgieva, y también la estabilización que ha logrado en los números macroeconómicos del país. Claro. Ahora, vamos a lo que ha sido destacado por el presidente Alberto Fernández y lo que viene. El Fondo Monetario admite empezar a discutir dos aspectos. Eh, por un lado, esto de la situación internacional que amerita un cambio en las metas. Uh -huh. O sea, se encareció la energía, hubo problemas devenidos de la guerra, fundamentalmente, ya dejamos uh -huh. un poco el argumento de la pandemia atrás, pero la guerra generó toda una nueva situación y por lo tanto le ha complicado a la Argentina cumplir, cumplir con las metas. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, la Argentina viene pidiendo que el Fondo Monetario profundice y engrose un fondo de resiliencia. Uh -huh. O sea, aquellos países que son países subdesarrollados, más eh, marginales, que no son los centrales y que sufren más los ecos la, los coletazos sí. de los problemas mundiales, tengan una ayuda especial claro. incluso subsidios una consideración sí. aparte, una consideración ¿no? especial algo que un poquito pasó cuando mandaron los famosos derechos eh, de, giro, de giro exactamente, los de derechos especiales de giro, que fueron un, un, una, una, un oxígeno uh -huh. extraordinario para las reservas del Banco Central bien bueno, esas dos cuestiones revisar las metas para el año que viene y ese fondo de resiliencia queda análisis. El año que viene la Argentina, por lo menos hoy tiene el guiño político, dice el año que viene vamos a ver si flexibilizamos un poquito las metas. ¿Qué deberá cumplir el año que viene? Bueno, deberá cumplir con estos parámetros generales. Fundamentalmente, mostrar crecimiento, sí. moderar la inflación que está altísima, Ahí, y el, atención que fue, y ¿no? ver el déficit fiscal por el gasto electoral. 2023, año electoral, entonces el Fondo Monetario lo va a poner a prueba nada menos que en el año más sensible bueno. para un gobierno que la tiene sí. difícil para el año que viene en cuanto al rendimiento electoral. Bueno, qué bueno también que se empiece a pensar en esto, porque no solamente por la situación de crisis que tenemos los argentinos, sino uh -huh. por algo que se conoce que ya históricamente de gastos realmente de... Tamaña, dimensión para cada elección que llega. digo Tal, tal, tal vez sirve para estos tiempos que vivimos y para lo que viene. Seguramente. ¿No? Muchos le adjudican, de hecho, esta inflación muy por encima de las pautas a ese gasto, claro. el plan platita que le llamaron entre las elecciones del año pasado. Sí, aunque Bien. también hubo mucha emisión en el 2020 por la también, pandemia. Es un también, de, de esa gran Era emisión. una burbuja de plata que sí. evidentemente se estaba inflando desde hacía tiempo. Gracias, Pablo. De nada.